Hola, el día de hoy te voy a dar beneficios de hacer una carta. La escritura espontánea le permite al niño liberar su fantasía, ser original y una escritura espontánea. También nos resultará útil para corregir errores de ortografía, errores en el orden de la escritura y ayudará a que tu hijo siga formándose. Los podemos enfocar en la educación en valores y así mostrarles situaciones que tu niño o tu niña deberían conocer. Con esto pueden resolverlas cuando les causen conflicto. También pueden expresar sus emociones y compartirlas a través de algo que sea muy positivo. Así, tienen la ventaja de que el niño pueda compartir con mayor facilidad lo que está sintiendo. A través de una carta, nuestros niños pueden expresar con mayor facilidad tristeza, enojo o el sentimiento que están teniendo. Cuando nuestros niños saben que sus cartas son bien recibidas, esto les genera sentimientos de satisfacción personal. Y con eso, les permite aumentar su autoestima, tener mayor seguridad en sí mismos, aumentar su talento y su capacidad. También, nuestros niños pueden agradecer por algo que tengan o pedir perdón por algo de lo cual se arrepientan. También, escribir una carta de agradecimiento le permite a nuestros niños expresar emociones positivas como felicidad, amor y alegría. Esto les genera menos problemas físicos como dolores y molestias. Aprender a pedir perdón permite a nuestros niños liberarlos de sentimientos y culpas y también permite reforzar su sistema inmune y con ello se pueden sentir más optimistas respecto al futuro. Una de las cosas que nos ha afectado en esta pandemia es la pérdida de un ser querido y desafortunadamente no hemos tenido la oportunidad de despedirnos o de decirles cuánto lo extrañamos. A continuación te compartimos una actividad que le permitirá a nuestros niños a llevar el duelo y sobreponerse a esta situación. Vamos a pedirle a nuestros niños que escriban una carta o hagan un dibujo. En esta carta pueden expresar cómo se sienten, cuánto lo quieren, cuánto lo extrañan o lo importante que fue para él. Al finalizar, nuestros niños cerrarán la carta despidiéndose y deseándoles lo mejor. Al finalizar, te sugerimos que el niño despida la carta, la cerramos y la colocamos en un sobre. Te sugerimos que la lleven al panteón o la coloquen en un altar de muertos el día 2 de noviembre. Trabajar esta actividad con tus hijos les permitirá incrementar su desarrollo, su madurez y su aprendizaje emocional en nuestros niños. No olvides hacer esta actividad con nuestros hijos. Recuerda que nuestros niños no vienen con instructivo. Esto es Escuela para Padres, Créeme X. Adiós.